tú puedes aprender una nueva forma de amar que no implique sufrimiento como el amor romántico que nos vendieron equivocadamente, sino que es un amor más maduro, más consciente y más sabio. En este entrenamiento de ocho semanas tú puedes aprender cómo transformar tu manera de amar, como lo han hecho muchas personas y por qué recibes el eh, número uno, la explicación de por qué el amor duele cuando te toca la huella de abandono y cómo sanarla para que generes fortaleza bienestar y cultives tu amor propio. Número dos, recibes el instructivo de los siete pasos específicos que te permiten reevolucionar tu manera de amar y tu manera de comunicarte con tu pareja. Y número tres, el entrenamiento con las sesiones en vivo, donde te estaré guiando de la mano para que hagas los ejercicios y las dinámicas y las meditaciones que van a fundizar esta transformación en ti en un grupo enriquecedor, en un grupo amable, en un grupo que te permite aprender de todos y realizar las prácticas de comunicación, de cómo expresarte, de cómo marcar límites, de cómo escuchar para generar diálogos constructivos. Toda la información la puedes encontrar en RAN.com y están abiertas las inscripciones hasta el miércoles 23 de noviembre. Te espero. Tu relación está en tus manos transformarla.